¿Qué hora sales del trabajo? Baby, avísame que por ti yo paso Quiero estar contigo porque mañana viajo Me enteré que ese tonto te ha dejado Contigo quiero tener un momento perfecto Esta noche solo tú eres el centro Contigo yo siempre me divierto, siempre me divierto trata, para él no vales nada, te ve como un juguete, porque siempre te deja tirada, sales conmigo y te diviertes, quiero estar contigo siempre, a mi lado feliz te sientes, yo solo vine a pasarla bien, vamos al cine y volvemos por ahí de las tres. ese tonto no lo vas a ver, apaga el celular, no quiero que te empiece a llamar, no quiero que el momento se empiece a Decirte que sin ti no puedo irme Que si te dejo te extraño Tu ausencia me hace daño No sé qué es lo que hago, baby No puedo negarlo Contigo quiero tener un momento perfecto Esta noche solo tú eres el centro Contigo yo siempre me divierto Siempre me divierto oh. Contigo quiero tener un momento perfecto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 Tener un momento perfecto Esta noche solo tú eres el centro Contigo yo siempre me divierto Siempre me divierto